Millones y millones a la tierra como vino Jesucristo. <risa> y, él, y usted ha hecho el amor con una guionígena. Totalmente. Y era mi gemela, mi primera gemela. Lávate la boca antes de hablar de nosotros. La basura no se tira sola, huele fuerte el pozo. Yeah. El brazo roto, pero salen. De lo que le di, no, dar no. palos a ciegas, presupuesto en piti para friggy del espíritu, de mi nariz, invito a unos cubatas en la terraza que me quema el sol en la cabeza, ratas sucia sale del bandano para regar la puerta, siempre alerta, por si aparecen la No produce, no produce, ah. puto. Síntomas, síntomas pronto. ¿Cómo vais a hacer para ocultar el dolor que provocáis? Cerdos dos bastardos con maldad, actuáis sin pensar para un sueldo cobrar de cobardes que con cuerdas que al cuello colgáis, os domina y os dejáis matar trágico desastre total La vida de muchos hermanos de quien no tiene ningún temor en matar Quien debe cuidar es el primero que no hace nada por ayudar No es una broma no te van a ayudar Hasta el fin de los días cuando queráis levantar No podréis arrepentir. Entonces lloraréis cuando nadie escuche vuestras súplicas Cuando supliquéis y veáis que vuestro dueño busque nuevos cielos Os arrepentiréis Perderéis la fe que muchos ya perdieron por vosotros mismos Y sin embargo siguen adelante buscaréis perdón de vuestros semejantes, buscaréis el perdón de vuestros semejantes.